La seguridad es música para tus oídos. Nada suena mejor que saber que tu familia está a salvo del peligro, fuera o dentro del hogar. Asegurar los muebles y televisores puede prevenir incidentes de volcaduras y lesiones mortales en tus niños. Instalar un dispositivo antivolcadura es económico y toma tan solo 5 minutos. Asegurado. Sano y salvo.